Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Como os dijimos la semana pasada, hoy os traemos una receta perfecta para el verano. pudding o bizcocho de melocotón. Para ello vamos a necesitar 4 melocotones. En un primer momento iba a utilizar 3 para la masa y 1 para decorar. Pero al final utilicé los 4 para la masa y tuve que abrir una latita de melocotón en almíbar para decorar. 3 cucharadas de lino y 9 de agua. 175 gramos de harina, en este caso hemos utilizado la mayor parte de harina de avena y un poquito de harina de arroz. Una lata de jugo o leche de coco, vamos a utilizar todo, tanto la parte cremosa como la parte acuosa del jugo de coco. Una cucharadita de polvos para hornear, edulcorante al gusto, unos 70 gramos de dátiles y una pizquita de sal. Vamos a comenzar troceando los melocotones, como os he dicho antes iba a utilizar tres y al final me animé y eché cuatro porque eran un poco pequeños. En mi caso los he partido con la piel porque realmente es algo que no me disgusta ni me, ni me importa que lo tenga, ya que no me da grima ni me da alergia, para una cosa que no me da alergia. <risa> El caso es que eh, si lo hacéis con la piel tenéis que pasarlo muy bien con una trituradora o batidora para que no se note. Una vez los hemos partido los ponemos en un recipiente y pasamos a triturarlos con la batidora. En nuestro caso hemos aprovechado también para triturar los dátiles que estaban previamente en remojo. Una vez tenemos el puré de melocotón, aprovechamos para incorporar toda la lata de la leche de coco. Y por último incluimos las harinas, el polvo para hornear y la pizquita de sal. Como no tenía más melocotones, abrí una lata de melocotón y utilicé toda esa lata para decorar la tarta. Una vez lo tenemos decorado al gusto, echamos la mezcla en nuestro recipiente. Como veis se me movió un poquito, no pasa nada porque al final el sabor está riquísimo, pero para la siguiente vez igual no la hago invertida o si la hago invertida utilizo algo para que se quede más fijo el melocotón en la base como harina o algo así. Si tenéis algún truquillo lo podéis dejar abajo en comentarios. Y nos llevamos la tarta al horno durante 40 minutos a 180 grados previamente precalentado. Aproveché el almíbar que ya tenía abierto para mojar y hacer la tarta más jugosa. Y después de eso me la llevé un par de horitas a la nevera. Y así quedó un rico pudin de melocotón. La casa olía que daba gusto y estaba muy, muy, muy rica. La verdad es que esta tarta fue completamente una improvisación. Me apetecía muchísimo hacer algo con los melocotones y miré que tenía por casa, lo mezclé y salió esto. ¿A vosotros también os gusta improvisar en la cocina? Dejadnos por comentarios cuáles han sido vuestras mejores improvisaciones. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like